Un gusto, mis amados, estar nuevamente con ustedes en sintonía con Jesús. Una vez más seguimos con el panorama sobre el libro de Jonás. El autor de este libro, el mismo profeta Jonás, escrito aproximadamente 760 años antes de Cristo. El tema, la compasión de Dios por todos los hombres. Cabe destacar que este libro es un relato inspirador que habla de la compasión de Dios por todas las personas, sin importar su origen o su pecado. Jonás fue un profeta que recibió el mandato divino de ir a predicar a la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, un enemigo temido de Israel. Jonás inicialmente huyó, pero Dios lo detuvo y lo hizo regresar a Nínive para cumplir su misión. El mensaje central del libro es que Dios ama a todas las personas y desea mostrar misericordia sobre la base del arrepentimiento, incluso aquellos que parecen estar más allá de la redención como los habitantes de Nínive. Pueden ser salvados si se vuelven a Dios y se arrepienten de su pecado. Jonás es un recordatorio de que todos somos llamados al evangelio, con aquellos que aún no comparten lo que han escuchado. El versículo clave de este libro es el capítulo 4, versículo 11, donde Dios dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? y muchos animales esta declaración de Dios muestra su compasión por todas las personas incluso aquellas que parecen no saber nada de él en resumen el libro de Jonás es una historia de redención y compasión divina nos recuerda que Dios ama a todas las personas y desea que se vuelvan a él a través de la historia de Jonás podemos aprender a obedecer a Dios y a compartir su mensaje de salvación con aquellos que aún no lo han escuchado. Por eso, mis amados, les invito a compartir la palabra de Dios, a decir todos los días a un amigo, a un vecino, a un hermano, cuánto el Señor le ama y cuánta misericordia tiene por cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Si les ha gustado, seguir en sintonía con Dios, con Jesús y seguir estudiando la palabra. No olviden compartir, no olviden suscribirse al canal y seguir muy detenidamente cada libro que nos muestra la palabra, ya que cada libro es una nueva enseñanza y un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.